Hola, hola, buenos días, aquí Somal comentando, hoy viene a y hoy venimos a defender en Total War Warhammer 2 nuestra ciudad de la pirámide negra de Nagash contra dos ejércitos, Skavens, uno bastante tocado, el otro bastante enterito. Yo creo que tenemos una guarnición lo suficientemente potente como para ser capaces de reventar a este ejército, así que vamos a por ellos. Y vemos qué tal sale. Tenemos un montón de guardia del mar de Lother, que eso me gusta, que son gente de primera línea, con escudos, que además tienen arcos, o sea, se pueden intercambiar el arma y eso nos viene genial. Además, tenemos dos de yelmos plateados, que veremos cómo los usamos por dentro de la muralla. También tenemos el dragón lunar, que a esto le quiero dar un montón de uso. Ya sea con su llamarada, como volando por ahí, reventando eh, unidades. Y la maga. Hechicera alta Veremos que... Porque no sé qué hechizos tiene No sé cómo va a estar Pero bueno, lo usaremos para curarnos y demás Además de los leones blancos de gracia A ver qué podemos reventarnos desde la muralla con, con sus armaduras y sus hachas Los usaremos para matar, sobre todo Miedo me da un poquito los proyectiles Pero bueno, la historia de siempre, ¿no? Focusearemos desde las murallas Eh... ¿Qué hechizos tiene? No lo puedo ni ver Comenzar el despliegue Ahora me sale Eso está mal, ¿eh? Restaura puntos de combate Vale, da Potencia cuerpo a cuerpo ¡Uh! Tenemos las llamaradas Vale Vale, vale Ok Vale Eso está bien así Vale Esto va a ser un grupo Vale Aquí vamos a tener... Otro grupazo Vale, aquí no tenemos nadie Vale, vamos a poner estos aquí Por el hecho de Lo de siempre, ¿no? De coger todas las Torres posibles y que disparen a discreción Que nunca se sabe Vale, y me faltan dos Vale, vamos a meter aquí la maga Vale, sí, esto está bien Vamos a ponerlos aquí Por si nos entran esto está aquí también, bien Vale, y vamos a ponernos El dragón aquí, que vamos a hacer Que choque contra este costado, creo yo O a lo mejor aquí, simplemente con una llamada Es capaz de limpiar más Vale, vamos a meterlos aquí Vale, y Eso es, vale Vale, estos dos los vamos a agrupar y listo Vale, iniciamos batalla y a ver qué tal va Venga, a disparar ¡Yuuuus! ¿Eso es nuestro? ¿Qué me cuentas? Tan mejorada tenemos aquí la guarnición Me encanta Vale Lo primero de todo Aquí, a reventarlo todo Nos gusta Vale, vale, vale Dime que estamos disparando Venga ¡Uy, uh, Vale, ya entendí con razón, vale. Ah, vale. Digo. Nos estamos disparando, ¿por qué? Vale, vale, va, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, tenemos que llegar hasta allí con el dragón. Importante. Buah, y luego tendremos que ir hasta allá, vale. Vale, cuerpo a cuerpo y nos colocamos aquí. Nosotros aquí también... Vale, vamos a movilizarnos con este, con este batallón aquí también, y empezamos a disparar. Vale, y lo que se pueda matar desde aquí arriba, lo matamos. Uf. esto está muy bajito. Vale, vale, vale, alzamos el vuelo, alzamos el vuelo, hay que evitar todos los proyectiles posibles. Vale, Nuestra Señora... Podemos seleccionar. Vale, pues vamos a meterlo a los leones blancos. Vale, me gusta. Aquí hay proyectiles. No, no hay unidades de proyectil. Pues vamos a aprovechar. Vamos a venir aquí. Y vamos a reventar todo esto que está bastante puntitos Vale, me gusta. No, maravilloso. Aquí estamos intocables. Vale, vamos a mover este batallón hacia allá. Y listo, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Venga, llega la llamada o qué? Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Ni te lo piensas, ni te lo piensas, ni te lo piensas. Dispara, hijo mío. Venga. Y ahora rápido movilización hacia allá. Uf, los lanzapestes, eh, qué daño hacen. Vale. Venga, señora, usted aquí. Bueno. Vale, bueno, me sirve. ¿Les da, ¿Le dará tiempo a bajar y a reventarlas? No lo sé. Pinta que no, le están haciendo mucho daño. Venga, esa carga ahí potente. Un cuarto de vida nada más. Bueno. Aguantamos con lo que se puede. Venga. Nos giramos. Vale, vamos a traernos los llenos de blancos de crecia aquí. Vamos a acercarnos aquí con más gente. Vale, y estos, vosotros aquí arriba de la ciudadela. Uh, uh, uh, uh. Venga, cuerpo a cuerpo, vale. Cuidadito con esas cosas, ¿eh? Vale, venga. Vale, vamos a restaurar salud. Ay, por favor, dime que llegas. Ah, no va a llegar la maga. ¿Por qué? Vale. No se ha colado a nadie, ¿no? Vale, bueno, eso es. Venga, esos proyectiles, ¿qué pasa ahí? me ha hecho muchísimo daño pero muchísimo muchísimo daño la catapulta ¿eh? porque además no hemos podido reaccionar vale vamos a meter el bufo aquí perfecto Uf. aguantan vale vamos a ir llevándonos los yermos hacia allá pues hasta que no bajen de las murallas poco vamos a poder hacer, así que... Vale, movilizamos a la gente. Vale, y vosotros aquí. Cargad. Vosotros qué estáis haciendo? Nada, ok, vale, pues ir cargando. A todos los que se vayan por ahí, los enganchamos y listo. Uh, aquí, aquí, vamos a reventar a su héroe. Vale, me gusta. ¿Dónde está nuestra mano? Eh. Podemos estar al aquí. No. Vale, vamos a hacerlo aquí. Vale. Nos apoyamos. Parece mentira. Vale, venga, venga. Uf, aquí en el costado derecho. Que mal está esto, eh. Vale. Bueno, mira, oye, nos sirve, nos sirve. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Todos aquí colapsamos, claro, claro, claro, claro. La maga, el bufo ahí, venga, daño poco a cuerpo. Si pierden ellos el héroe, pierden un montón de poder, ¿eh? ¿Le daríamos la vuelta casi a la balanza, puede ser? No, pero casi... Vale, hay que desviar gente de allá para acá. Uy, uy, Vale, bueno, está bien. Vale, que mientras sea cuerpo a cuerpo bien está. Vale. No hay nadie más por aquí. No, pero bueno, vamos a ir formando aquí para cuando estén bajando. Vale, podemos recuperar algo de vida por aquí. Vale, vamos a echar esto. velocidad de recarga energética. Vale. Uh, ¿por qué? ¿y cómo? Ah, por las catapultas, tú Uf, Siempre igual Vale, bueno Ok, aquí podemos desviar ya tropas Sí, yo creo que sí Sí, vamos a llevarnos este hacia allá Esos leones blancos de gracia también para allá Todo lo que podamos movilizar, bien movilizado está Vale, cargamos aquí Dios, valiente carga tú Vale, restauramos la salud de esta gente Vale, vale, vale, vale, vale Colapsamos y eso está bien Vale Eh, cuerpo a cuerpo puede ser Venga, pues cuerpo a cuerpo Hemos gastado, es que incluso hemos gastado toda la munición, eh cuerpo a cuerpo, ¿no? venga, cuerpo a cuerpo ahí, vale, se nos cuela alguien, venga, ahora sí, ahora sí, avanzamos y nos unimos al combate como sea, vale, curamos aquí, esto está bien, no, no se vale, no pasa nada Vamos a dar potencia aquí cuerpo a cuerpo Que esto está bien, me gusta Una, una uni, unidad ahí Una unidad ahí Una unidad ahí, esto es súper importante Vale Vamos a apoyar aquí, colapsar Vamos a apoyar aquí, colapsar Vale, vamos a coger La otra que está parada Y vamos a... Venga enchar a enganchar esta gente. Vale, nuestra maga aquí, cuerpo a cuerpo ella puede. Tiene suficiente potencia como para aguantar. Está bien. Podéis venir, perfecto. Vale, aquí, aquí, cuerpo a cuerpo aquí. Y restauramos salud. Venga. Oh, como se nota, eh, la restauración de salud me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho venga esa buena carga Vale, bueno, han aguantado más o menos Antes de mancharos Tenéis que ser efectivos Vale, no, vamos a derivar Esto ya aquí a la zona Potente Ya está, vale, mientras esta gente esté ahí fuera Pues sin problema Los reventamos, ¿no? Vale, vale, sí, sí Dios, Dios, Dios, Dios, Dios Ha dolido eso, ¿eh? Vale, ¿dónde está esta de caballos? Vale, la necesitamos aquí Doña, júrate a ti misma Vale, métete el lujo Vale, vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí lo necesitamos. Vale, vamos a coger uno de estos. Vamos a derivarlo hacia aquí. Vamos a empezar a disparar a este lado. Uh, señora, salga corriendo de ahí. Vamos a salvarla, vamos a salvarla, vamos a salvarla. Que como si nos vaya, la hemos liado. Dios, pues menos mal. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, bien hemos contestado como para que se nos vaya, se nos marche. Es que las ratas... Cuerpo a cuerpo si hace falta, venga, vamos. Vale. Vale, vale, vale, bueno, oye Lo tenemos Vale Vamos a colarnos un poquito Eso es Un bujito aquí de daño Que ni tan mal Vale Bien está, bien, está bien, está bien está Bien, está bien. Vale, vale, vamos a salir con los yermos plateados buscando a aquellos. Vale, vale, vale, bueno, bien, eh. bien, bien, bien, bien. Vale, ¿seremos capaces de aguantar? No quiero perderos en los plateados, gracias. Esta gente la salvamos. Bien, cuerpo a cuerpo sí. Vale, vale, vale, vale, venga. Nos acercamos y acabamos de reventar a quien se ponga por el medio y ya está. Pero está difícil, eh. La verdad es que el, la campana esta nos está dando mucho palpito. Vale, venga, un bufito ahí de daño. Es que esto es tan exagerado. Es que se lo abriste en la campana cargando a muerte contra todo Cristo. Y ya está, ¿eh? Esto es exagerado. Venga, señora. Y no, no, no son derrotados. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. venga, venga, venga. Toma ahí. ¡Oh! ¡Qué bien! Vale, ya, se acabó. Ahora sí. ¿Qué queda? Ya está ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. quedan esos hombrecillos ahí que literalmente los hemos sacado de combate muy gratuitamente y están ahí parados no sé están como ultra buque. vale vamos a restaurar la salud aquí que mismo uno que otro eh, perseguimos o cómo hacemos esto Es que quedan solo estos. A ver, ¿qué hay por aquí? Pinta que vamos a derivar todo esto aquí y ya está. Vamos a darle un poquito de calor a ver cómo acelera la cosa. Pero ya está. Un choque súper gratuito Y ya Si, sí, veis que va todo de cara Nah, reventaos reventaos eh, ¿Le vamos o cómo lo hacemos? Aquí está pegando literalmente toda la vuelta Se me cuidan Pero no llegan, están ahí en el punto ciego de la muralla Que no les pega ni esta torre Ni esta torre Y pues nada Ah, pues nada, aceleramos y ya está Que llegue este batallón Otra cosa no puedo hacer Qué raro Ahora ya, claro con, Llegando nuestra maga Colapsamos y se acabó. Pero que innecesario, ¿no? O sea, hemos perdido así como. Y porque sabía que era esa unidad, que no podía ser otra, pero yo qué sé. Y ahora que se ha movido, sí que dispara a la torre, tú. Venga, va. Otro pelotazo y acabamos con ellos. Vamos. Dale ahí. Venga. Hacen un montón de años Vale, finalizamos batalla, hemos conseguido resistir Y hemos vencido en este asedio A la pirámide negra 120 bajas, 123, 159 El dragón ha sido efectivo Lo hemos utilizado para lo que queríamos utilizarlo Y ya está Es que los acechadores nocturnos que son estos, sí <coughs> Encima, encima con veneno Claro, el, al dragón Se lo bajan pff, Rapidito, pero rapidito, rapidito Nos hemos cargado A sus generales que eso está bien. El, tanto el de la campana como este otro. Estaba ahí un poquito pulando sin hacer mucho. Pero nada, genial. 6.000 de oro que es lo que yo genero en un turno, ¿eh? Vale, vamos a coger abastecimiento de unidades. Y así por lo menos nos curamos en salud. Bueno. Vale, nos asaltan en Antoch. Esta yo creo que la vamos a simular porque no tenemos mucho que rascar aquí. Así que... Derrota... Y ya está. Uf, mucha, bueno, ha habido muchas, muchas derrotas, eh. Vale. que muerto combate, Antoch. Vale. Pero este ejército sigue vivo. ¿Cómo que sigue vivo? ¿Aquí qué podemos plantar? Este problema es que son 20 turnos, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Mucho gasto. En qué Khemri podemos meter... Uff, Kemri, ahí hay mucho que sacar, ¿eh? Vale, ahora bien, la fiesta. Esto se gana, pero de qué manera, ¿no? Vamos a acercarnos aquí, que al fin y al cabo que... ¡uh! tengo investigaciones. Avances militares 3 en un turno. Me gasto 4.000. Me vale la pena para sacar todo esto de aquí. Vale. Ok, aparte, aparte. Si no me equivoco, Imrik debe de estar por aquí al caer. Ah no, Imrik no lo hemos dejado aquí tú. Vale, <coughs> vamos, aquí podemos desembarcar. No, no la mola. Vale, vamos a viajar hasta allí. Esto literalmente nos da igual. Que veremos, a ver, tenemos 6.000 Tenemos mucho gasto Eso también Pero bueno Antoch, vale, hay que repagar Hay que reparar, vagar Reparamos, vagar 690, Antoch está hecho Polvo Vale Vale, vale, vale, pero bueno eh, Aguantamos, aguantamos En Gorgazán que se puede construir, de todo Me gusta mucho esto, eh 4408 turnos. Vale, vamos para adelante. Además, vamos a disfrutar... Son 20 minutos. Vamos a disfrutar de este combate de aquí. Buah. Buah. Vale. Una cosa vamos a hacer. No vamos a disfrutar de este combate de aquí y vamos a disfrutar del otro del norte. Vale, vamos a autorresolver este. Perfecto, victoria decisiva. Maravilloso. ¿Cuánto tenemos? 4.000. Perfecto. Unidades. ¿Queremos unidades? Sí, queremos unidades. Sube uno. Suben los dos héroes de nivel. Vale, este lo plantamos ya al 6. Vale, difícil de golpear. Maestro de espada... Sí Todos a maestro de espada Me gusta Y además vamos a hacer así Porque este señor Si no me equivoco Ahora lo miramos en los detalles Vale, este es el as de los cielos Que este tiene súper chetado los dragones Tiene súper chetado los dragones Detalles, sí, voluntad draconiana Sin duda Este no tiene caballería Vale Vamos a hacer así el traspaso ricamente. Y le vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Ok. Intercambiar unidades. Y vamos a coger con este señor dragón. Lo vamos a dejar aquí en Casabar no, Y vamos a hacer trocoto, trocoto, trocoto, trocoto. Y vamos a reclutar dragones. Bueno. Para disfrutar. Vale. Dos dragones. Porque vamos a reclutar más con este señor. que vamos a hacer aquí? No, no podemos esperarnos en casa para aún. Vale, vamos a viajar hacia Fuentes de la Vida Eterna. De hecho, vamos a activar el movimiento extra de campaña. Para acercarnos hacia aquí y aquí nos pondremos a reclutar. El resto del ejército. Ahora bien. Con este señor. Oh, no llegamos. Bueno, nos acercamos y ya está. Quería llegar. ¿No llega al combate? Oh, sí que llegamos. Ah, pensaba que era mucho menos. Velocidad. ¿Y este otro qué es? Inmune a la psicología. Fua, ¿te imaginas? Ah, no, no podemos poner dos. Sería demasiado. Vale. Yo creo que vamos a desplegar simplemente por disfrutar de los señores de la espada. O sea, los vamos a mandar así, en tropel. <risa> Y que se revienten a todos. Oh, acechadores nocturnos. Vale, con veneno. Bien. Retrampa. De corto alcance que ralentiza el objetivo. Y dispara en movimiento. Vale, bueno, intentaremos hacer sándwich. Intentaremos, no. Haremos sándwich. Pensé que había quedado más tropas para este ejército. Vale, ok. Me eh, eh, vale, parece perfecto este despliegue. No sé ni cómo estamos desplegados, pero vamos. Ah, y vale, iniciar batalla. Venga, corre, vamos. Cara, y este es el alto señor. Uh, vale. Eh, tiene, ah, entiendo que es de objetivo. Vale, pues entonces no. Vale, vale ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Cómo se notan los señores de la espada El extra de velocidad, eh Me muero uy, uy, uy, uy. Vale Ok, pues nos tiramos oh, mira, mira, mira, mira, Mira, mira, mira Cómo corren, tú ¡Hala! Vaya descarga Vale, esto es aquí, esto es aquí, esto es aquí, esto es aquí. Quiero ver a los maestros de la espada reventar con las espadas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver la carga. Vale. Uf, qué movimiento, qué cintura, qué. Oh. Toma, toma, toma. Claro, ya, ya huyen normal. Ah, vale, nuestro no samodra ya está. Vaya. Dios, cómo ocurren los acechantes, ¿eh? A este no lo revientan. Venga, esos señores de la espada, dónde están? Que yo los vea, o que no les vea a nadie, este señor. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. venga. Venga Nada, que no le pega a nadie, tú ¿ok? ¿Cómo matarlo? Vamos, vamos, vamos, vamos Venga, ahí en medio Venga, ahí en medio Ahora Ay, ay, que ni se mueva, tú eso es. Maravilloso. Acabamos con él, por favor. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Aceleramos para darle un poquito de calor. Venga, vamos. Matadlo ya. Vamos, no te, no te hagas de rogar. ¿Dónde está tú? Es que además ni se le ve al pobre. Ahí en medio. Dios, ¿cómo colapsan las unidades? Vale, perfecto. Murió y se acabó Maravilloso Ya estamos limpiando Ya estamos limpiando Los ejércitos caben Me gusta Me gusta Me gusta nah, Y con esto ya es nah, Pasar turnos y, y listo Porque los orcos O sea los orcos Los elfos oscuros Han perdido el ritual Y nosotros lo controlamos ya todo no, A no ser que haya algún despliegue Así de De los de los Lagartos O que los elfos Nos invoquen Más cosas O los scavens Nos invoquen más cosas No No tenemos nada Vale eh. Hechizo potenciado Yo qué sé Vamos a poner el hechizo potenciado Y ya veremos Vale Y Ah bueno Nuestro señor también le pusimos un poco de todo, jefe de milicias, guardia del mar de Lócer. gran estratega, maestros de la espada... Vale, me sirve. Y... ¿Llegamos a apalancarnos aquí? No. Vale. Aquí deberíamos poner algo para poder reclutar tropas. Pero bueno, nada, de momento está bien. Nos acercaremos ahora a Antoch si hace falta. Vale, vamos... Como ese, este señor no llega a reclutar... Vamos a acabar de reclutar aquí... Eh, ¿Qué podemos acabar de reclutar? Algo que sea rápido... Eh, 1.900... Vale... Y... Vale, ok... Un carro... Para acompañar... Está bien... Vale, con esto... Vamos a cerrar el turno... Sí, vamos a cerrar el turno... Porque no tenemos nada más que hacer... ¿Qué tenemos aquí? Vale, reparar a Antoch... Sí, tiene sentido... ¿Qué más? La torre las estrellas, repararla. Y ya está, con esto. Vale, pues vamos a pasar el turno, simulamos, vemos a ver dónde nos quedamos y con eso, no, hacemos... Uh, fracción encontrar los despotas del Océano Negro. No sé por qué salía el símbolo del imperio, me acojo, ¿no? Dicho, what Carl Franks ha llegado a estas tierras. Todo podría ser. Bueno, a ver... Veremos, veremos, veremos, a ver qué nos encontramos, a ver qué nos encontramos. Buf, Nagarond está moviendo mucha ficha, ¿eh? Mucha ficha, a ver qué quieren. La verdad es que miedo me da. Uh, aquí hay un agente de Nagarond, ¿eh? Guerra declarada, expedición cejo-hierro con exotal. Caza-muerte, clan-scaven -Clan -Scaven desconocido. Vale. Más saqueo, en vagar avances militares, tres Perfecto, vale, pues vamos a poner los Yelmos plateados y príncipes dragón Maestros de la espada, leones blancos y guardia del fénix Estudios arcanos, no Flechas de punta ancha Carros de tirano, no Paladines nobles, Yelmos plateados, sombríos Maestros sombríos y carros, no tambores militares, vale, pues vamos a poner este Así que le vamos a dar más armadura Avances culturales ah, ya llegamos tarde a meterla, sinceramente. Así que, nada, vamos a movilizar estas tropas. Vale, como ya dijimos, llegamos. bien Venga, va vamos a regalar este turno que va a ser llegar, posicionarnos y poco más. Uf, uf, uf, uf. uf, uf qué tentación, ¿eh? eh vale, Casabar, vamos a reparar a Antots. Así y... El crecimiento nos da un poco igual, un poco, pero bueno está bien, lo repararemos. Vale, vamos a salir en busca de ellos. Uf, aquí, bueno, en mitad del desierto, no creo que suframos muchos daños de todas maneras son todo dragones contra este ejercitillo, así que nada, vamos a acercarnos y yo creo que seremos capaces de reventarlo bastante fácil. Numas no, no corre peligro, Gorgazan más o menos. Vale, Gorgazán más o menos. Así que nada, con esto, tal y como estamos movilizados, nos despedimos... A ver aquí, ¿cómo estamos? Vale. Sí, vamos a aparcar aquí en Teutokía. Ah, digo. Dios mío, venga, eso es, te ha costado, eh, campeón Vale, pues nada, así tal y como estamos, lo dejamos Espero que os haya gustado, que estéis disfrutando de la serie y ya sabéis Le quedan tres turnos, pero no van a completarlo, van a fracasar Y a nosotros nos quedarán 16 para completar el ritual de defensor Con esto, parando este ejército Scaven, que es el último que queda Que lo estamos acosando ya por tres lados, por este norte, por este sur Y luego acudiremos con este otro ejército Que vamos a darle un poquito más de calor aquí... Con Le ponemos guardia del mar de Lucifer. Venga Una de guardia del mar de Lucifer Que no está de... Bueno, da para poner dos lanceros Bueno, una de lanza y una de arco Está bien, un ejército estándar de bombardeo Ya está Lo dicho, con estos dos ejércitos Seremos capaces de pararlo ya todo Y nos quedará simular, simular, simular, simular Hasta completar los Rituales Lo dicho Seguidnos en Twitter a los dos, tanto a como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También seguidnos en Twitch, que tratamos de abrir directo de vez en cuando, así que estad atentos por ahí. Y por último, suscribiros a la taberna de roca negra. Estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso sí es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego. Adiós.